Ana Castilla Céspedes no pudo usar el seguro y que pasó una gran vergüenza. Y yo supongo que no pasó una premura económica porque tenía negro. Yo no he cobrado sueldo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. He dicho a Miguel Vargas Maldonado y mi placer para el Reino de Suecia, fue tramitado en diciembre del 2019. Él quiere decir con esto su placer, perdón, su nombramiento, su designación, que fue recibido con mucho beneplácito. Él dice que espera viajar a Suecia el mes próximo para asumir sus nuevas funciones de diplomáticas del servicio del pueblo y del Estado de la República Dominicana. Y aquí está la carta que él le envió que es lo que da es vergüenza. Ya ustedes saben cómo se maneja el poder del Estado. Aplasta al que no está dentro de los grupos y cualquier corrupto puede acabar con una carrera de una persona honorable. Seguimos con los titulares, señor director. Y a lo mejor este es el comentario que pongan, cosa que no me interesa. Pero este no es el comentario, solamente quería leer eso al margen. Comentarios que yo pienso hacer lo harán más adelante, pero que pongan lo que le plazca. Entonces, dice la prensa de hoy: ya con esta parte, paso al tema que quería tratarle a ustedes. Fuego deja tres familias sin hogar en Gualey, la tragedia tras la tragedia. Las universidades estadounidenses están entre. La crisis presencial y virtual no se atreven porque ya hasta que su presidente, después de estar hablando tanta baba, salió positivo y está, dice él que está tomando intros nadie le cree eso, pero todo el mundo sabe que no se puede desafiar una pandemia si no pregúntale a Bolsonaro cómo está Brasil, por donde quiera y todos aquellos Incluso yo tengo ahí un pastor afroamericano, africano, que... Él estaba imponiendo la mano a la gente diciendo que le estaba curando del COVID-19 y ayer lo enterraron antes de ayer lo enterraron y murió de COVID-19. No se puede relajar con esto. Esto no es una broma lo que está pasando en el mundo. Dice ahí. Estados Unidos está planteando restringir los viajes desde varios países de Sudamérica. Y va a darlo a conocer en una lista mañana. El COVID-19 acelera el comercio electrónico. Pago por esa vía. Activa las redes y ahora los reyes son los dueños de redes. Pero también son los grandes difamadores, injuriadores. También son los que propagan informaciones falsas. Y los que han hecho también grandes crisis. Y que se están sirviendo el gran plato. Si no pregúntenle al que entrevistó a Gonzalo, su entrevista editada y cortada, ¿por qué? Lo bien que le ha ido, sí yo me esa entrevista, la voy a presentar más adelante. Muy cómodo, muy tranquilo. Finalmente. El primer boletín electoral será con el 20% de los colegios sufragados. Dice la Junta Central Electoral que se va a mantener igual y que con COVID o sin COVID, con crisis sin crisis, las elecciones van el 5 de julio, tal como yo lo dije ayer. Ayer fue que hice el pequeño sondeo. Bien, parece que me adelanto siempre. La Junta Central Electoral aprobó hoy miércoles un total de siete resoluciones para manejar la logística que estaban pidiéndole la crisis. Ya puede venir aquí, señor director. El horario de votación, la emisión del primer boletín, el orden de las boletas, la designación de los veedores y observadores, además el proceso de escrutinio en los colegios electorales y la grabación del mismo, fueron los temas que se establecieron en estas resoluciones. Puede venir aquí, señor director. Dice el que preside la Junta, una de las resoluciones aprobadas fue la 4320, que indicó que la hora de votación será la establecida en el artículo 21 de la ley orgánica del régimen electoral, es decir, desde las 7 de la mañana y va a concluir a las 5 de la tarde, debiéndose instalar los colegios electorales como se ha instalado siempre, a partir de las 6 de la mañana, la mayoría llega a las 5 para cumplir con su trabajo y evitar que se retrasen las labores de votación. La misma resolución ratifica el cierre de las votaciones de ciudadanos en la fila, los colegios electorales, los presidentes, los mismos, van a determinar la cantidad de electores en esa condición y lo van a contar para decir, hagan una fila de tanto y le yo creo, señor de la Junta, que lo más importante es, en vez de usted disponer esa estupidez, de usted dibujarle un circulito donde debe estar la distancia de cada quien y que los que estén fuera de ese círculo no pueden ingresar, deben permanecer a distancia hasta los que estén. Por ejemplo, usted lo va, a, lo ponga a votar de 15 en 15, de 10 en 10 o de 20 en 20, como usted quiera. Y esas personas que avancen ahí, observando esa distancia, pues usted, después que esa gente vote, colocan a los que estén fuera que deben permanecer con su mascarilla, su guante, la distancia, prohibir hablar, que al que hablen lo saquen de la fila y le prohíban votar para que el dominicano que le gusta hablar mucha baba y discutir mucho de política, no vaya con su salida a contagiar a todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame, para servirle. ¿Cuál te gusta más? PRM Estoy tratando otro tema. A él lo han puesto a llamar todas las noches para eso y le pagan para eso. Tú tienes que ponerte a llamar a los programas que eh, tienen la identidad con algún partido. Yo después que me identifico con alguno, con mucho gusto, te lo voy a hacer. Con este país, el que no se busca un padrino, muere moro. Y te voy a complacer muy pronto un día de esto. Bien, entonces seguimos. Mientras tanto, lo que te están pagando para llamar todas las noches, habrá esa pluma de burro. Si te atormenta ver el programa, ponte a ver otro de los tuyos. Los morados, esa gente, los PRM, qué sé yo. Cualquiera de los dos. Muy bien, sigue diciendo la Junta y sigue dando la idea para que un pendejo no me distraiga. Que deben permanecer con círculo, como se hacen en los países desarrollados. Un círculo, le ponen un número, uno, dos, tres, lo numeran y le ponen la distancia. Que cada quien tenga guante, las computadoras, los canes, si lo van a usar. o Supongo que con el sistema de la boleta, porque es verdad, eh, que a la gente, pues con sus guantes, cada vez que una persona utiliza el lapicero, pues le tiren el, el famoso alcohol y demás, y desinfectar. Dice aquí en la misma disposición también que la votación se va a permitir solo hasta las 5.30, de manera excepcional, para los casos de los presidentes que son los que terminan que votan de último. Presidente, secretario y demás, que estén presentes ahí. Y eso, Aquellos que no pudieran ejercer el sufragio a esa hora y lleguen algunos documentos porque se les presentase algún tipo de salud o algún tipo de eventualidad, pues se lo pudiera permitir si el presidente así lo considera. La misma tampoco toma en cuenta la propuesta de los partidos de que se agregue un horario de votación por sexo. Yo entiendo, señores, que en vez de agregar un horario de votación por sexo, deben hacer un horario de votación por edad. Si quieren que los viejitos vayan a votar, pónganlos a votar primero para que tengan menos posibilidad de contagiarse. Y que esa persona que tenga problemas de movilidad, de, visi, de, vis, de visibilidad o de entendimiento del sistema de votación, le permitan que su hijo o hija o familiar, le acompañe. De manera excepcional con la debida protección y mi su sugerencia. No por sexo. No hay ningún sexo débil. ¿Cuáles ustedes deben poner a votar primero? Después de los viejitos, las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud si quieren ir a votar. Es decir, que creo que no debieran ir por la exposición y el contagio. Embarazadas, viejitos, no Pero. Pero eh, el que tenga el deseo de ir a votar, que lo haga exponiéndose a que puede morirse y contagiarse. Porque les aseguro que dentro de un mes, con todas las pruebas que se van a hacer, el mal manejo que ha tenido el gobierno con abrir sin estar nadie preparado, porque no hay ningún centro que esté preparado. Todo centro comercial y toda plaza y toda cuestión eh, no están preparados para eso, su personal. Pero a Dios que reparta suerte. Sálvese quien pueda y el que no, ¿verdad? Se morirá. Porque en definitiva a los políticos lo que les interesa es que vayan a votar por su candidato. Muy bien. Dice acá, el primer boletín será emitido con el 20% de los colegios. Mediante la resolución 047-2020, se deberá generar el primer boletín a las tres horas después de haber cerrado el escrutinio. Si el escrutinio se cerró, es fácil de contar. A las 5.30, pues a las 8.30 el primer boletín. De acuerdo a las diferentes perspectivas de las juntas electorales, municipales, en las diferentes demarcaciones geográficas, van a generar el boletín cero a las 9 de la, no, de la mañana. O sea que... Los pueblos, en la particularidad, para que usted sepa cómo va en el municipio de San Francisco, de Macorís, en el de Castillo de Pimentel, al otro día el boletín cero se va a generar a las 9 de la mañana. Dice que luego de concluido el escrutinio en los colegios electorales, en cada centro de escáner, donde estará ubicada las unidades de escaneo, ya ustedes saben que se van a utilizar los escáneres, y la transmisión et se va a proceder a la impresión de un reporte el cual indicará que dicho equipo no tiene ninguna relación de votación escaneada y que del mismo se van a entregar copias a los delegados ahí frío le están metiendo a ustedes y le están diciendo que esa no se van a usar los recales como pendejo ahí en la resolución en el cuarto punto ya no es manual como pasó en la no no van a perder tiempo Atención, Leonel, ya se te, la gente de la Junta se cansó de complacerte y ya se va a usar los escáneres y le van a dar su tiquecito, para que lo sepan. Dice aquí este informe. Me estoy limitando a leerlo. La resolución estableció que el orden numérico en que se deberán figurar los partidos políticos son con el derecho a participar en la elección del 5 de julio del 2020. Lo que quiere decir que de acuerdo a la posición que han tenido en el certamen anterior, en ese mismo orden fueron colocados. Y ya, la vez más de los observadores y todo ese disparate y pluma de burro no tiene importancia. El tema que quería tratarle esta noche. Me llamó mucho la atención un artículo...